Bueno, era la bulla del día. Anoche eh, tenía varios días que veía una publicación del exponente de rap Boicua Tempo, donde decía que la canción que venía, venía a dar mucho de qué hablar. Muchos pensaron que podía ser para Coscu, otros pensaron que podía ser para Polaco, porque tuvo un encontronazo no hace poco, pero otros pensaban que podía ser otra para Tecachi. Todo el mundo se quedó esperando. De para quién era que Tempo le iba a mandar un fuego. Bueno, pues nada, anoche se publicó la canción y se hizo un revuelo. La vi en Molusco TV primero, que fue el estreno, y luego la vi en el canal de Tempo. Es un drill en la nueva moda que está azotando Centroamérica. Es el drill, muy duro. Tempo le queda el drill, pero yo creo que no existe un seguidor más fiel de Tempo que yo. Sobre esa rampimazo que Tempo le mandó al Alfa. No lo hago porque soy dominicano, porque a mí me da tres pitos. Eso de que, de que, ay, no, le tiró un boricua, a un dominicano. Tú tienes que apoyar a dominicano. Me importa un carajo. ¿Sabes por qué me importa un carajo? Porque cuando hay que apoyar a dominicano, un ejemplo, nadie apoya a los dominicanos. Pues apoyamos a los boricuas. Cuando hay canciones eh, que hay que apoyar, eh, a, sí. apoyamos. Entonces, eso es, que todo es lo que le te Tempo Moral. No. Tempo le hizo una referencia por lo de que te Tecachi. ¿Tú te acuerdas que Tempo y, y Ella Alfa, y que había mandado supuestamente a DJ Topo, había hecho sobre lo que la canvalación que venía con Tecachi. ¿Por qué yo siento que Tempo no debió hacer eso? Le voy a explicar por qué. No porque sea dominicano, el alfa, ni nada de eso. Es que el alfa, liricalmente hablando, no es nada para mí. Para mí, en el rap. O sea, en el rap, en tiraera, no es nada. El alfa es el, el artista dominicano más pegado del mundo, sin duda, por encima de muchos. Pero muchos, no en el rap. Pero no, no en el rap. Entonces, Tempo tiene un nombre en el Errat, que no respetado, ni, ni, mencionar. ni mencionarlo, viejo. Eso no te queda, eso no va contigo, viejo. Alfa no es tu línea, viejo. Como, es como que yo eh, me ponga a guerrear con alguien que sea menos que yo. Un ejemplo. Yeah. Es una tontería. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Alfa tiene un sitial muy pegado. Tiene, tiene una fama ahora mismo muy buena. Está bien feo en sentido de los boricua. Y cuando Tempo le tira, la gente no va a analizar el tema que está duro. Porque el tema, de que decir la verdad, está durísimo. Pero la gente no va a analizar eso. La gente solamente va a analizar que fue al Alfa que se mencionó. Y la gente va a decir, cuando Alfa haga, haga un disparate, ahorita viene una canción disparatosa, dicen que Alfa le ganó la guerra a Tempo. No sé si me, me di a entender. O sea, eso es para mí, en, en, en, en, mi, en mi concepción, yo lo, yo lo veo así. Lo dice alguien que nadie más seguido de Tempo que yo. Tú lo sabes, esto. Nadie más hey. seguido de Tempo que yo. Nadie. Yo soy tipo que sé todo lo de Tempo. Y para mí eso fue un huevo. Porque el Alfa no es exponente de medir fuerza con Tempo. No lo es. Tempo tiene, aunque no tenga más fama, pero tiene un respeto en el rap. ¿Cómo tú vas a guerrear con un tipo que habla una canción eh, pan con salami? No, no, eso no, sino. Al Al Alfa le queda bien en su línea, su música. Bien, por cierto, eh, yo estoy muy de acuerdo con el comentario que dice Wilmer. Mira, ese tipo no me cae bien para nada, pero tiene una razón. No me cae bien para nada, ¿verdad? No me cae bien no. para nada ese tipo, ni la música a mí me gusta. Pero Wilmer tiene razón en decir que nadie salió a defender al Alfa, porque el Alfa sí ha tenido esa vaina de frontearle a los muchachos, y nadie va a decir, oye, eh, no te metas con los dominicanos. No sé si te metan entendiendo. Creo que en ese sentido sí. Oye, yo prefiero que estén por con Wilmer. Que estén en con quien sea, de rap, con decano, con químico, con, con hasta con un psicólogo que es un dembocero con lírica, sí. pero con el alfa, mí. Con el alfa. El, el alfa, alfa es un tipo que te va a hablar de que... De que. Ta, bueno, no, alfa, está cayendo nada. muy bajo. No, no muy bajo. Muy bajo está cayendo. Eso se ve mal. Tempo, eso se ve mal. Está cayendo muy bajo, Tempo. Pusiste vea. un huevo ahí. Sí. Pusiste un huevo. Muy de acuerdo. Nuevo. Rara vez muy de acuerdo contigo. Muy, sí. po, pusiste un huevo, tú sabes que... El tipo tiene un nombre, viejo. El tipo tiene no los, los... No, no, no. Tempo, de que él salió de la cárcel, yo lo vi como muy por abajo. Sí. Tempo debió salir, aunque no tuviera canciones a una pega. Mira, a ver arriba, todo el tiempo, porque el tempo tiene una trayectoria que, él, él no puede sacar una canción y el tempo hay que respetarlo por su trayectoria, uh -huh. nada más, entiendes? ¿no entiendes? Entonces eh. no puede, al alfa, ay, ay, ay, que con yao que puede que pueden si sí. una guerra, ahí sale manjao y o el alfa, o con el mayor, o con el mayor, porque... pero, pero no, debió, no debió, el malo salir. es tempo, porque Tempo no debió hacer esa tiraera. Tempo debió dejar que, si tú, si él dijo un comentario eh, por lo de Tecachi, suéltalo en banda porque tú tienes un nivel claro, muy claro. alto, hermano. Tú tienes un nivel no, muy no alto. Como no en no sí, como en sí? Un mal manejo ahí. Mal, mal manejo, manejo, mal manejo. Atención, Rima. Eso está mal. Rima, póngale huevo. ahí un huevo al Alfa. Eh, Pónganle el huevo. El huevo va a huevo, Debe haber fiesta en la casa del Alfa. Sí. <risas> viejo, usted, usted tiene Tempo, viejo. Un respeto. No por la fama, porque sabemos que el Alfa. Eh, a nivel de fama, tiene ahora mismo, la verdad que decirla, más temas pegado que, la, que, que Tempo, sí. tiene más streaming que Tempo, y es lógico, eso nadie se lo va a quitar. Pero el nombre de Tempo, es como que... Como que el alfa va a con polaco, con tempo, con polaco. listo, Gente que son liricistas. No, que son demasiado duros. Son gente no, un, que respeto un respeto Que no puede venir no, no, a, a, a estar inventando. No, no, no, no. Si no, sentía no, algo, debió hacerlo en un post. Un post. Y, y ni sí, así tampoco. Y, ni tanto así. Eso ya es. Está en banda y, y nítido. Porque yo creo, y, y le voy a decir lo sincero. Alfa tira un disparate mañana. Un disparate va a tirar de que, que tempo, que, que yo te maté. Tempo, y la gente tempo. va a decir que lo mató sin ser. Oye, oye, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Te maté, te maté, te maté. Chao. No, la gente va a decir, ah, mira, la canción es un disparate. Un disparate. No pero este, el alfa, el alfa, dominicano, eh, representando. Entonces la gente lo va a ver, la percepción lo va a ver. Que al que alfa le ganó una guerra a tempo. Díganme ustedes. No, no. Porque si te. Bueno, que, que te ganó Cocuyuela y Residentes son un tipo. Coño, respetado. Perdón, el perdón la, la palabra. Pero son gente respetada. Pero dime, tú, Alfa, dime, Alfa. No, yo no yo estaba enterado. ¡No lo no apaguen! Tempo, Suave. Tempo, Tempo. Cha, en no no no, no. <risa> no, no, no. Tempo, usted tempo. puso un huevo. Usted es mi rapero favorito. Siempre lo he seguido. Siempre he entendido que está entre los mejores en sí de América Latina. Pero esa canción, aunque está dura, la canción está dura, el, el problema está en ese huevo de que mencionar al alfa. ¿Te entiendes? No debiste mencionar al alfa. Suéltalo en banda. Que sea lambón y que no sea lambón. Que te cache y que te cache. Suéltalo, tú no estás en ese nivel. Un tipo que está grabando con Nicky Jan. Un tipo que la portada del drill de Apple Music Tempo. Va a, va a estar jodiendo con, con, con el alfa. El respeto que tiene Tempo. No, así no. Hay cosas que uno tiene que saber cómo hacerlas. Sí, o sea, como no. que ya, ya Neto ya no está en gente. Que, que fulano, ¿qué no, es esto Picapollero, no. No, no, no, estamos en ti. No, no es verdad, no, verdad no, es verdad. No, no ya Neto está en no un nivel. Fulano no. es, que tiene un apoyado. Si te bendiciones para ti. Ni comentamos a todo el mundo. Nada, ya, ya, ya Ustedes, ya es debemos así. educarnos. No estamos cobrando por comentarios. Por comentario. Usted quiere que Neto sí, le comente. Sí. ¿Usted? Para la gente que viene brechando para ir a contar. Un saludo a y Paula que nos está viendo. Ahí siempre la gente sí. apoya a uno. Ya nosotros no estamos en... Sí, en, sí, en... sí, gracias a todas las personas que nos apoyan. Esa apoya. gente suda. <ríe> gracias, Wow. <herido. risa> <risa> <risa> <risa> Hay un corte de eso. <risa> Hay un corte. Su sudado, sudado, sudado, Ay, se le pidieron donde Ay, a donde <risa> Sudado, sudado, sudado. Tempo, pusiste un huevo. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Tú tienes un nombre. No tienes una fama ya grande como el alfa ahora mismo, pero sí tienes un nombre. Y eres un tipo respetado en el rap. Y ahora maimón en el drill tú estás matando porque claro. el tipo está tirando el género ese nuevo del drill, flaco, tiene que escuchar eso. Y ese drill que viene de él, John Zeta y Farruco viene rompiendo. O sea, Tú haces un tema de drill con Farruko y Joncete y te va a ponerte tirando el huevo con uno que dice pan con salami. No, así no, no, no, así no. Hay niveles de escritura, hay niveles de escritura. Claro, no pueden estar inventando, no, no, no, sí. No, no. Por nada. Ya le vamos a una pausa y cuando estemos en la pausa, el top 10, Neto Flow, el top, top 10, 10, el top 10. Con cuidado y calidad, el top 10. El top 10. <risa> Intentaron imitarlo, pero no pudieron. El top 10, ya ustedes saben, la en los videos más picantes de SFM esta semana. Vamos allá.